El vocero del colectivo de organizaciones populares en esta ciudad, Juan de Dios Ortega, hizo un llamado este martes a las diferentes agrupaciones comunitarias y populares a unirse a la caminata regional que se llevará a cabo en esta ciudad el próximo jueves. Eh, bien, nosotros eh, queremos reiterarle a, la, a los bloques de organizaciones afiliados al colectivo de organizaciones sociales y populares, a los sindicatos, a los maestros, a los estudiantes, que ya hemos, hemos estado haciendo un trabajo de motivación, de convocatoria, porque dentro del pliego de demanda eh, que vamos a entregar tanto al gobierno municipal eh, con las demandas que son propias de la alcaldía, como el pliego de demanda que le vamos a entregar al gobernador como representante del gobierno central, donde están contempladas las principales demandas que le corresponden al gobierno. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.